Yo leo hasta en Comic Sans Feria Internacional del Libro del Estado de México Gobierno del Estado de México Consejo Nacional para la Cultura y las Artes Universidad Autónoma del Estado de México Ayuntamiento de Toluca Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal Invitado especial, tú ¿Cuál es el futuro del acceso abierto en las universidades públicas de América Latina? Creo que Latinoamérica es un líder en el acceso abierto. Creo que los distintos proyectos que hay y estos modelos se han podido establecer alrededor del mundo, probablemente sepan sobre las controversias recientes con respecto a los comentarios sobre Sayelo y todos los comentarios que se dieron a partir de esto, esto se puede justificar y nos muestra lo importante que es para el mundo, este modelo se ya se adoptó fuera de Latinoamérica. And very few have been y este nuevo so modelo, cómo ha funcionado, se está adoptando en Latinoamérica. Este modelo parece estar creciendo. Y muestra que es so un modelo redituable. Este es un ejemplo de lo, cómo debemos continuar y seguirlo. Espero que la forma práctica de este libro muestra cómo el acceso abierto puede enseñar y continuar. Eso es básicamente lo que yo espero de este nuevo conocimiento. ¿Cuál es su recomendación para que el acceso abierto se comprenda y tenga una aceptación favorable en esta universidad y en el resto del país? Es una muy buena pregunta, muy difícil. Por ciertas razones, probablemente la gente lista que trabaja en las universidades tiene sus razones para no aplicar esto. Sobre los, a muchos de los estudiantes aún no entienden el acceso abierto. Desde mi punto de vista... Los bibliotecarios a veces tienen un mejor conocimiento sobre el acceso abierto. Normalmente, incluso los estudiantes están más informados. Algunos profesores están bastante bien informados, pero es un porcentaje muy pequeño. Y lo que necesitamos es que una gran masa se encuentre de mejor manera informada. Y entonces logren mostrar... De mejor manera, cómo esto puede, va creciendo en realidad y cómo va mejorando. Pero diría que, que se da dando un proceso lento. When you hear Then well, <risa> muchas veces oímos que gente es que, es que hace comentarios negativos, negativos sobre el acceso, abierto, el, acceso no, abierto, pero los estudiantes aquí es donde deben apoyarnos y decirles que es tan mal, mostrarles a partir de la información que ellos tienen y que la gente logra comprender. Otra forma también de la que podemos aportar y ayudar es con, a partir del cambio de las leyes y la política que los gobiernos y las distintas comunidades apoyen y se den cuenta de la importancia arreglando los errores que se tienen así podemos esparcir el mejor conocimiento para que se te, obtenga el mejor conocimiento y acceso a la vez obteniéndolo de manera abierta y llegando a todo tipo de gente como lo menciona en su libro ¿Cómo sería cambiar el paradigma mental de los investigadores que asocian que todo lo que está online es basura? Yes. Ese es un problema muy serio, hace pero lo fue hace 20 años, debido a que en ese entonces casi todo lo que estaba en línea era basura. Había anuncios y mucho narcisismo. Había una muy pequeña cantidad de información de buena calidad. Pero con el tiempo se han dado distintas investigaciones. Muchos de los profesores crecieron en esa época y creen que sigue siendo de esa forma. Existe información muy valiosa en línea. De hecho, se tiene acceso a toda ella. Es importante y se encuentran respuestas en línea. También hay respuestas que son basura. Pero se necesita de ciertas habilidades para lograr obtenerla. Y espero que con el tiempo se tengan y se logra obtener la información, correcta, ya que mucha de esta información en realidad es accesible y está lista para que la gente la busque, y con el tiempo y con las habilidades podremos obtener toda la información en verdad importante y dejar atrás la basura. ¿Cuál es su postura sobre los comentarios de Jeffrey Bill sobre Cielo y Redalic? creo que fueron horribles por, debido a la falta de información. Primero, ¿se dice que no es accesible a todo Norteamérica? y que esa sería una causa, segundo, tiene que ver con todo lo que está relacionado con Norteamérica, cielo es muy importante en el mundo, fue en verdad vergonzoso, eso es todo lo que tengo que decir. Mi mensaje principal es de gratitud. Quiero agradecer por transmitir este video, por e, también por editarlo Rosario González, por, por supervisar todo este proceso, a la universidad a Eduardo y todas las personas que lo apoyaron para que este libro tenga acceso para la gente en Latinoamérica. Y también quiero agradecer básicamente a la universidad por apoyar todos los ca costos de esta transmisión y especialmente al doctor Jorge Olvera por su apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias, fue un placer.